No en candela, no en más, no más. No te pongas en cuenta, no me estás Lo no, que hay que hacer mis amigos por este canal. qué tú no Oye hermano, ¿qué haces? ¿Qué ¿No te llamas Juan Sí, nombre, Juanca. el nombre Juan Carlos. Él era antes y ya va a ser el fin de noviembre también. No? La entrevista es para ustedes. ¿Qué, es? qué vuelta mi gente. Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca. Y esto es Vámonos con Juanca. Nada mi gente, su amigo Juanca se levantó y romántico. Claro, si estamos en los primeros días de febrero y de lo único que se habla es del Día del Amor, del Día de San Valentín, de regalo. Miren ustedes dónde estoy hoy, en el Malecón Habanero. ¿Quién no ha venido alguna vez a romancear aquí? Por eso es que quiero dedicarle el video hoy a este tema. ¿Cómo somos en la actualidad los cubanos ante el amor? ¿Se habrá acabado el querer en Cuba? ¿Tú consideras que los cubanos seamos personas románticas? Claro, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es así, ya te digo, amor a la patria, al amor a su, a su bandera. Para nada. Claro. ¿Por qué? Porque no, que eso no se pierde. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, eso sigue se mantiene. ¿Seguro? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque el romanticismo es parte de madre. Bueno, no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho trabajo a la lugar ¿Qué relación entonces hay entre el trabajo que estamos pasando y el amor? El, eh, sí, sí, sí sí tiene que ver. Porque si, sin dinero no, no, no se puede... Sin si dinero no se puede... ¿Sin dinero no se puede ser romántico? No. Yo, ¿Qué voy a hacer sin dinero? Siendo romántico con una mujer y cuando una mujer me diga a mí, mira, quiero tomarme una cervecita, quiero tomarme un refresquito, coño, no tengo ni un centavo, ¿sí? Todo sí, pero te veo nerviosa, no te pregunto, estoy hablando del amor de pareja. Ay, ¿Ya? Dios. Entonces, en algunas ocasiones. Porque ¿a qué, ¿a qué tú crees que se deba esto? Eh, producto a la inexperiencia, producto a la educación de los padres. no. Habla ser. ¿No crees que con el paso de los años se ha perdido el romanticismo entre las parejas? Para nada. ¿Por hay, qué? Su, hay su porciento que son, ya tú sabes, unos ignorantes. Pero bueno el Por lo menos el 90% de los cubanos somos románticos. ¿Tú te consideras una mujer romántica? Claro. ¿Cómo te gusta que te enamoren? No sé, una cosa linda, una cosa sexy. No me vas a sacar la parte de abajo. No, la parte de abajo. No, así nada, ya se te entera. No. ¿Por, ¿Por qué? qué no? En su mayoría no, pero sí existen románticos. ¿Sí claro. existen personas románticas? Sí, pero claro. en su mayoría ya no. ¿Y creen ustedes que sean que las mujeres no desean un hombre romántico? No, eso es mentira, las mujeres sí desean un hombre romántico. Por supuesto. Que no? Claro. ¿Por qué? Que tengan otros intereses afines, es decir, que necesiten otras cosas pero también quieren pero, un hombre ¿Qué crees tú que se fijan más las personas a la hora de enamorarse? ¿En el aspecto físico o en los valores morales? Bueno, de eso está en dependencia. Porque hay personas que tienen morales pero no, no son higiénicas, pero entonces tiene que llevar las dos cosas. Eso está en dependencia. Nada, las características físicas no tienen nada que ver. En lo físico no tiene nada que ver. Hay personas que son feas pero son agradables. Romántica, son románticas, son amorosas. Sí, así como yo. Eh, en el aspecto físico y en el bolsillo. Y en el bolsillo. No en los valores morales. No, ya eso ya se ha perdido. Eh. ¿Pero crees que se ha perdido en su totalidad? No, o no? No, no, no, no, no se ha perdido en su totalidad, pero se ha perdido. Lo bello. Está por dentro. Para mí. El aspecto físico. El aspecto físico es lo fundamental. Es lo que ellos, lo que ellos, lo que ellos se fijan mayormente. ¿Y tú en qué te fijas primero? en los sentimientos. No, eso abarca todo, abarca el sentimiento que ella tenga, su comportamiento, su forma de actuar, de ser, de tratar, eso lo abarca todo. ¿Ve? A ver. Bueno, dime tú, a ver. Dale. ¿Quién crees tú que debe enamorar a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Bueno, eso está ya difícil, difícil, difícil. ¿Por qué? Porque la mujer es la que va directo para arriba del hombre ahora. Ahora la mujer es la que la va la directo la acaba para arriba del hombre. ¿Ya? No, no, todavía, todavía. A ver. No, todavía. Hoy segundo. se utiliza mucho con el tema del Internet las redes sociales. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un amor real o un amor por Internet? No, un amor no, real. real. Cero amor virtual. ¿Y crees que las personas se puedan enamorar por Internet? Yo creo que no, pero bueno, dicen que sí. Yo que no. okay. lejos nada fluye, nada... Okay. Es más rico tocar, más, más, más sano, mejor. Entender Eso es cosa de... no sé, para mí no. ¿Cómo te gustaría que te enamoraran a ti? Mm. Dándome cariñito. Sí, pero <risa> lo me hace falta ahí. Cuando yo te pregunto a ti, tú me respondes. díselo de ella. Ah, bueno, pues, Ay, sí. Ahora, para ti, un regalo lindo para este 14 de febrero, ¿cuál sería? Una rosa. Una rosa. Roja. Roja. Roja. ¿Pero de 5 pesos moneda nacional o de 5 se Como si es un más sí, pacífico. ¿eh, si es con la mejor intención. viene. ¿Quiere decir que lo que vale es la intención? Bueno, lo más económico es un ramo de flores. Eso es lo más económico. <risa> no sé, una cosa linda, una cosa sexy. Pero para ti, ¿qué cosa es una cosa linda, una cosa sexy? A ver, yo no quiero que me metan una pedrada y me digan, no, mira, estoy enamorada de ti, o me quieren meter dentro de una, de un pasillo y violarme. Para nada, una cosa linda, una cosa suave. Un beso. A mí con un ramo de flores me matan. ¿A usted? ¿Te digo la verdad? Sí. Es que no tengo novio entonces. El que aparezca, que me recargue. ¿Una recarga? ¿Una recarga? Escúchame, tú no te va a hacer un regalo a ti. ¿Eh? ¿Cuál sería para ti un buen regalo este 14 de febrero? No sé. Entonces, ¿Qué? para ti, ¿cuál sería un buen regalo este 14 de febrero? No, mío, de aquí te Pero no mira. te pongas. Ahora, una recarga internacional. ¿no? ¿Han visto ustedes, familia, las opiniones de nuestra gente? Pero no cabe duda que el cubano es un ser humano sentimiento. Mi gente linda, desde que nacimos sentimos amor, por nuestros padres, la familia. Cuando nos ajuntamos con los amigos y somos felices, sentimos amor. Cuando vemos a alguien que nos gusta y se nos para la respiración y nos da una cosita así por dentro, estamos usando el amor. No permitamos que nada ni nadie nos arrebate este sentimiento tan duro. Este 14 de febrero le diremos a todas las personas que queremos cuán importantes son para nosotros. Pero no esperemos solamente a este día. Digámosles todos los días, todos los días, a mami, a papi, a nuestros amigos, a nuestra novia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, cuánto le queremos. El cubano nunca ha dejado de ser romántico. Porque si el cubano deja de ser romántico, imagínate eso. ¿Qué va a ser el cubano? Porque si, si no es romántico el cubano, ¿eh? Entonces, eh, eh, aquí no hubiera molido, entonces, ¿tú ¿me entiendes? No hubiera molido.